luis de Prixline, orientación laboral Buenas está estamos con carmen nuestra invitada de hoy mm, carmen es una experimentada comercial siempre ha sido autónoma y nos va a resolver muchas dudas como si por ejemplo un autónomo entre los dos pero la voy a dejar hablar prometo prometo como si un autónomo se puede cobrar la jubilación entre otras muchas si te parece bien carmen eh, mientras doy difusión a los que están ahora en directo en YouTube, en Periscope y en Twitter, pues preséntate un poco mmm, quién eres, para que te conozcan un poco. Y luego ya empezamos y te dejo sí, hablar vale, el speech. Bueno, ¿vale? Vosotros ya me conocéis, algunos me conocéis ya de las redes sociales y tal. Vale, te dejo pues que tengo bastantes eh, compañeros que seguramente me estaréis viendo y si no me veis mm. es igual, ya me, me comencéis a ver hoy. Y me presento, soy María del Carmen Barrero, como bien os he dicho, he sido durante mucho tiempo, durante casi 20 años eh, autónomo, ¿vale? Y, y como bien dice Luis, queríamos también informar un poquito, sobre todo por aquel que, pi que empieza, aquel que no sabe, aquel que no se atreve, ¿sabes? Por, o bien por lo que el día de mañana le pueda deparar un, o bien una pensión o bien lo que tenga que cobrar, ¿vale? Dependiendo de lo que cotice tanto si es con un contrato laboral eh, mercantil o si es un contrato laboral simplemente eh, con una cláusula fija. ¿vale? Las dos cosas tienen, tienen su punto. Yo de esto sí que no soy, te voy a decir, no soy una gran experta, pero sí tengo mucha experiencia. Y de, ah, de tema comercial en, también, ¿no? Sí, ¿También? en los dos sentidos, por supuesto. Uno de ellos, me imagino que, que vosotros que sois jóvenes y que... ¿Por, aprender... ¿Por qué tiene tan mala fama eso de ser comercial? Eso de vender. Pues muy sencillo, Luis. Eh, tiene mala fama porque se la damos, en realidad. Porque no estás haciendo nada que no haga ninguna empresa en realidad en tu calle. El frutero es autónomo. Está ofreciendo su producto. Él, lógicamente está cobrando una comisión como tú como yo y como cualquiera de esos beneficios que los tiene vendiendo a cara al público tú estás haciendo lo mismo es es, es otra empresa más y tú eres tu propia empresa simplemente pues es que todos todos otra. vendemos yo creo yo siempre le digo a los chicos en las entrevistas de trabajo por cierto chicos que vamos a seguir con el curso que os estoy dando ¿eh? de superar les estoy dando un curso sí. para superar con éxito cualquier entrevista laboral de trabajo quiero que los seguidores de prisland sean los mejores pues en la entrevista de trabajo sí o sí hay que venderse sea para lo que sea, sea para ingeniero, sea para repostería o sea para. Es, ¿a sí, que sí. Es, es, es... Tenemos, es claro. Lo de venderse lo tenemos como algo así que sí, no, sí. no, yo no, no, no. No, porque es que la vida es venderse. Exactamente. Ahora mismo nos estamos vendiendo para que nos vean. A mí me acaba Ahora mismo, ¿no? Un café. ¿Puedes tomar el café? Claro. Sí, sí, claro. claro. La invitada, la mejor. Claro. Bueno, ¿por qué claro. tiene esa mala fama? Tú lo sabes, Carmen, sí, experta sí, comercial. Tiene, tiene, no la he traído porque es, sabe mucho del tema. Tiene mala fama, como bien os he dicho, porque se la damos porque nosotros eh, somos, yo creo. Que... Saludos a Josep Camino, perdón, desde Torre de Embarra, que se acaba de conectar. Es que, perdona, solo. Los que sí, sí, estáis sí. en directo ahora en YouTube, en Periscope en Twitter, podéis preguntarnos en los chats, ¿vale? Saludos, chicos. Saludos, los, saludo. los que lo veáis luego, dejadlo en los comentarios que os prometo que os vamos a contestar a todos. Bien, bueno, como os decía, le damos la mala fama nosotros. No, no, es, no es algo eh, que no conozcamos. y si se conoce en todo el mundo aquí en españa por ejemplo o en gran parte de europa eh, no se ejerce tanto como en realidad en américa en la parte jo, es que en américa tiene lo de comercial claro, tiene otro, claro, ni, otra, otro nivel claro sí, se sí, les sí. respeta más verdad aquí tú? les ven a los comerciales como bueno allí es algo, es algo de lo más normal de hecho yo creo que se vende mucho más de esta forma que ¿Tú? Un, eh, carmen tú qué tira cosas tira? has vivido porque a la audiencia sobre todo le gustan experiencias reales ¿Tú lo que quieres, tú lo que quieres es ganar y saber que con eso te vas a ganar, vas a cotizar y el día de mañana. Es que vas a esa asusta y yo lo he visto mucho en las es entrevistas, te dicen, no, yo es que quiero un fijo, yo quiero un fijo. Claro, y tú le dices, bueno, pero es que aunque tenga usted un contrato laboral fijo, como usted no produzca, se sí. va a acabar ese contrato exactamente, fijo. Exactamente, eso <ríe> está claro. <ríe> en <ríe> cambio, un, un comercial, aunque a lo mejor que lo tiene todo variable, mmm, como claro. venda mucho, se le dé bien, va a ganar muchísimo está claro, más. Está claro. Es cierto, está, está, estamos, yo estamos, siempre de. Carmen, desde los 18 años lo tenía en la cabeza eso. No, no, no yo no, quiero el así. fijo, yo quiero. Es así. Mi respuesta, un fijo, como no produzcas, es vas así. a la calle, chico. Es así. Venga, convénceles yo, que no está tan no, mal no, lo sí, de comercial. No te... Bueno, no, se te... no, o explícase no, el. No Cada uno sabe lo que quiere y, lógicamente, tú quieres hoy, el día de mañana, tener un futuro y, aparte de ese futuro, trabajar lo más libremente posible, no tener que estar atado a. A, a circunstancias de la empresa, que si esto, que pues si la otro, te ponen la cabeza así, bueno, tú sales por la mañana y lo que quieres es vender tu producto, vender lo más, como bien he dicho antes, lo más profesionalmente posible, ¿vale? Y no, y ganar a último de mes lo que tienes que ganar como cualquier otro trabajador, ni más ni menos, no vas a trabajar gratis, lógicamente. ¿Vale? Entonces. Nos ¿cómo? dice Josep Camino de la audiencia, ahora en directo en YouTube, nos hace una pregunta. En América la venta está muy valorada. Nos falta aprender mucho de los de USA. Claro, nos lo dice alguien supuesto, de la audiencia. ¿Es supuesto, cierto, Carmen? ¿Estás sí, de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Aquí cómo totalmente lo ves el tema? Acuerdo. Aquí discriminan al buen comercial. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí, a la hora de, de cotizar, ¿vale? A la hora de cotizar, a la hora de hacer la retenciones y tal, aquí. Mm, eh, todo tipo de impuestos son muy altos. Esa es otra. Entonces, ese es el problema. Esa es que, otra. Yo creo que el problema está ahí. En Estados Unidos se lo llevan casi todo para el claro, bolsillo. Exactamente. Aquí, sí. enseguida que produce este. Claro, ¡Cogen, yo claro. co pero aquí lo bueno que tenemos también es que bueno tenemos gracias a eso tenemos una seguridad social Entonces, bueno, sí, aquí, aquí. dependiendo dependiendo de la necesidad Luis de la necesidad de las personas porque hay personas que sí que trabajan como tal yo tengo muchos compañeros que trabajan con su cláusula fija ¿vale? y además de su cláusula fija que no tienen esto no es un contrato por ejemplo con alta de alta en la seguridad social es una cláusula fija que la empresa se compromete con el trabajador vale a, eh, todos los meses eh, pagarle un fijo, ah, por así sí, sí, decirlo, no más sus comisiones. Uh -huh. Que lógicamente, pues oye, eso aseguran, le da una seguridad aseguran, si tienes un mes claro, malo, no claro, claro. Si tienes un claro, bache, claro, ya te entiendo de, este, de esta persona, vale. Como puede ser no solamente la gasolina, como puede ser además tu abono tu, transporte, depende de lo que cojas. Y como pueden ser tus gases fuera de, porque muchas veces un comercial, disculpame que corte este tema. Un comercial muchas veces tiene que quedarse en casa, o sea, en la calle a comer claro, claro. Y eso es un gasto total sí obligatorio oye Carmen además, un caso un pero oh, sí sí te entendemos que sí sí claro y eso es el gasto pero escúchame una cosa tú me has dicho que hace poco has estado las tú me has dicho que hace poco sin decir nombres de empresas has estado en una empresa de comercial telefónico y no te ha gustado desde no, tu gran experiencia no, no. sin decir nombres de empresas Dile a la audiencia de Prisline qué es lo, lo que no te ha gustado para que pues ellos aprendan. Voy a decir, hay muchas empresas que trabajan eh, Acorde con el estado y cuando digo acordes pues porque tienen acordado algo que es hay una cantidad de parados impresionantes una cantidad grandísima ¿vale? Yo ahora mismo. Sí, eso ejemplo, lo sabemos, sí. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, pongámonos de ejemplo. Yo, Cuéntanos qué hacen yo esas quiero, empresas yo malas. Llevo seis meses, seis meses apuntada al paro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo. ¿vale? Y mañana me llaman. Yo soy una persona trabajadora y quiero trabajar. Y quiero ganar. No quiero ganar una, una eh, ayuda de 425 euros o el paro. O tal. No. Yo quiero ganar un sueldo. ¿Vale? Entonces, acepto. Me siento capaz, voy a la empresa, hablo con la empresa, me dan un cursillo y al día siguiente me pongo a trabajar. Estas empresas rápidamente, rápidamente, tal y que has hablado con ellos, te dan un pequeño curso de su producto, cómo lo venden y tal, son dos horas. Sí, ahí. hablamos de estas que te ponen ahora para sí, vender sí, energía sí, o para vender sí, sí, telefonía, cosa, lo que sea. Sí, pero esto es muy reciente lo que sí, estás contando, sí, verdad? De ahora sí. mismo. Pero es, pero es díselo lo dicen, sí. ¿Sabes? Pero te puedo te podría sí. poner mil, os podría Pón, poner. pónselo al Entonces, tú llegas, firmas el contrato ese mismo día, nada más entrar. Sí, llegas por una vale. puerta, firme usted aquí y, y al te cursillo te interesa, ¿no? Y al curso. Usted, efectivamente, tiene usted. Eh, tenéis eh, sí, eh, un contrato de X con dos meses de prueba pero en realidad la prueba se va a ver en tres días nada más vale ah pero eh. en el contrato te pone mes por sí, ejemplo no aunque la prueba en dos tres eso días eso es aunque, pero bueno dinos dónde está el truco a la audiencia que nos tienes entregados carmen por la necesidad tú vas y dices venga pues vale tres días no son un mes pero bueno vamos a aceptarlo porque yo siendo un sí. profesional claro. firmas el contrato y mañana mismo recibes la baja amigo. al día siguiente ¿Al día pero siguiente. no le pones un mes ahí y no te decían tres días para, claro. para hacer una una una venta ah, y, por y, el y, amor y, de dios y eso qué es en un día no se puede y eso para qué lo hacen? para que entren por una puerta y salgan por eso otra lo hacen y mover lo del paro están colaborando esos chicos Estado. lo he visto yo lo he visto en correos chicos voy mucho a correos chica sí, carmen cada cuatro meses me los están cambiando a los pobres de allí eso lo hacen porque cuando las están empresas formadas trabajan ya. con el estado y entonces, eh, esto no lo dicen en la tele en brislai nos damos casos reales Sí, pero nosotros sí que sabemos de sí, lo que hablamos Nosotros vivimos somos los como que vosotros. estamos en la calle no, no es que yo lo veo en correos pasados. allí no son comerciales pero están tres meses trabajando cuando ya saben hacerlo bien a la calle y meten otros y así, pero claro, casi llevan años es que, eh, el tema de Oye. teleoperadores de, no, no, y empleados de correos también. Temporales. Exacto, los que están fijos, ahí que llevan ahí 20 años. Hay unos chavales no majísimos que los van moviendo siempre. Mira, ya lo, que lo has tocado, lo, que es, lo digo es, públicamente. siempre sí se van a moviendo, es lo que os digo. Si, sí, jóvenes, ¿eh? pero eh, y los que mejor lo hacen, por, pero, por Sí, sí, además, bueno, los hacemos bien todo eso. Lo sí, bueno, bien lo hacemos bien. bien todo, pero bien. como bien os digo, están lógicamente tienen o han acordado con la empresa que esta empresa reciba una subvención. Quizás sabiéndolo o sin saberlo, están colaborando con el Estado para que lógicamente haya menos paro. ¿Cómo, cómo no lo va a ver? Si te acaban de dar rebaja. Vale, vale. Eh, en los no mueven empleo. las estadísticas claro. de empleo porque luego te salen claro. la. No mire, este A.M.S. han encontrado claro, trabajo no claro. sé cuántos. Sí, han entrado pero han salido otros. Exactamente. Eso es lo que nos dice. Ay, me sabe, estoy. Luis. Y eso, no se dedica a la política, ¿eh? que no somos de ningún no, no, partido. No, no, pero yo, es que no, cuando no, veo no, estas cosas no hay... es que me ha recordado lo de correos. No, no, no. Es que no, es... de verdad los llevan moviendo pero llevan años y con todos los partidos políticos. Y tú no sabes Luis, bueno lo sabes además. Sí, lo sé, lo sé. Tú no sabes por cómo no vas a saber tú sabes que muchas empresas trabajan así eso no lo sabía yo es... creía que era correos ahora que dices tú esto pues por es eso por eso, este por eso me voy a callar porque es por no ese motivo puedo. lógicamente habréis oído todos que las empresas se subvencionan con un X por, o bien por coger gente con más de X años, o bien por coger gente sí. con menos años. Tienen chanchullas por ahí que lo de menos es la producción. Exactamente. Te cojo si eres cojo o manco o no sé qué. Porque me dan profesión. no sé qué su. su porque subvención. los que cuentan en realidad son Me van, que, a, son me bien van bien a censurar el canal, como si da así. Al final los cierran. Al final lo cierran, ¿no? A ti tarde invitada, pero es que es verdad, pero okay. okay. es que dices verdad aquí. Mira, quien dice la en contra, Aquí solo contratamos la discapacitados. Nivel, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque les dan una subvención. Efectivamente. Oye, oye, oye, oye. Bueno, te dejo te. Te dejo o sea, te dejo, te dejo toda la audiencia es para, para ti, verijas, venga suena. Tú eres la dueña. Tú eres la dueña. A ver, este Luis. Todo para ti. Tú no te preocupes, Luis, que aquí sí, sí, te yo te de... ninguno, no No, no, pero tú. A mí, ya, contar, a mí me tienen muy bien. Se trata de contar. ¿no? Los dejo. Ocupar. Entonces, como bien os he dicho, estas empresas están subvencionadas. Ya sea, como bien os he dicho antes, ya lo sepan ellas. Uno, el Estado, el Estado, es el que de verdad te está metiendo baza ahí qué pasa que a través de tu paro que te han jorobado ese día vale o, o esos seis meses que te han echado abajo a través de todos esos seis meses o de esos cuatro meses o tres meses que lleves de cada uno de los trabajadores a través de eso es con lo que ellos cobran la subvención tu paro no, sí que están más a cobrar no, la subvención más que a que produzca la no gente o más que un apunte más en el inel entonces no se puede jubilar sí, luego el autónomo, que les he puesto si se en el título, jubilar, si se, si o si cobra jubilación, si hombre, se, jubilarse si todos se podemos. jubilar Porque si es un poco listo... Es que lo he puesto si en el título, listo. se puede jubilar, no, que se jubila un autónomo o algo así, o sea, como diciendo, va a cobrar algo, diles claro, el truco, diles claro, el truco, eso, si, claro, si es un poco pero, listo... Pero ¿sabes qué ocurre? Que, que claro, tú, al igual que todos hemos hecho, a, a todos nos ha pasado... Hemos entrado en una empresa y hemos picado pues Hemos picado porque somos gente trabajadora Que de verdad queremos perder Gente y de buena verdad. fe, de y, buena y fe que Queremos cotizar y queremos ayudar al país Somos autónomos en realidad Como el autónomo, de verdad, eh, y no hay nada somos los que movemos casi todo el, el, el campo económico de, del país En España, sí. Esa es la verdad Tanto en seguridad social, como en la tienda, como en fin En todo en, en todos los sentidos Os podría decir ahora mismo, no quiero ser un tecnicista Entonces me quiero... No, me si te estamos todos... entendiendo muy bien eh. Ya, entonces, claro. Aunque la audiencia joven, generalmente muy quiero, joven Quiero ser la más sencilla posible Ante todo porque hay muchas personas que no entienden tanto el tecnicismo Y, y, y bueno, yo quiero ser más correcta en ese sentido entonces, como bien os digo, esto no, no va a librar a nadie tampoco de cobrar el día de mañana su pensión. Pero sí, sí, le puede hacer un verdadero agujero. Porque si tú no cotizas más, por ejemplo, de 15 años, eh, hoy por hoy, el día de mañana ya veremos que a lo mejor ni existe siquiera esto. ¿vale? Pero hoy por hoy, sí. si no tienes cotizados tus 15 años como mínimo, sea, aunque ellos están en la empresa, empresa, la verdad es que va a resultar un poco difícil que tú cobres una pensión como les manda. Por cierto, darle like al vídeo y suscribiros al canal y avisar a los que creéis que les puede ayudar los consejos que Prixline nos da. vale sí. Que seguro que tenéis conocidos, que todo esto les viene muy bien, ¿vale? Pues que se suscriban, hablarles de PRIXLINE, que lo busquen en YouTube y se suscriban. No, y además que son consejos que vienen muy bien porque claro es lo que tú dices vas de buena eso, fe vas a producir a una empresa y resulta que a la empresa lo único que le interesa es cobrar no sé qué subvención entras por una puerta y al mes línea. sales o a los tres días claro, como has contado claro, lo que pasa es que ya te digo que no, nadie se va a librar de, de, de esto en realidad porque hoy por hoy no hay otro plan mejor el estado no tiene otro plan quizá para de aquí a 20 años ya no sé, no podría decir exactamente, porque estas cosas cambian día a día y según que podrían... ¿no? yo lo he vivido, lo he vivido. Pero aquí no somos de ningún Nosotros, partido, PRIXLAN por lo menos. Tú eres de algún yo, partido. Yo no he mencionado partidos. Ya, ya, pero, no, no, no, pero, yo no pero yo estoy de acuerdo contigo, que lo hacen igual todos los porque, gobiernos, ¿eh? No, no, no. Que aquí digo, da igual que, que sean de uno una, de una o que ellos. Bueno, sí, pero... no, bueno, algún o... detallito, pero en general. No, para mejor o para peor me da lo mismo, pero van a cambiar. Cambian. Luis. Cada año. Eh, no, está claro, a 20, a 20 años habrá cambiado eh, mucho. Mira, eso, de, sí. hecho, de hecho os voy a decir una cosa. Ahora mismo os voy a dar un consejo. Mira, tú cordón ya de esto a Luis. Dale, dale, dale. Os voy a decir una cosa. Resulta eh, que te has hecho, por poner un ejemplo, eh, has encontrado un trabajo como autónomo ¿bien? Y, y esa empresa te ofrece ese trabajo. ¿Qué pasa? Tú recibes tu contrato mercantil con ese fijo por medio. ¿Vale? Y te bien todo. Fijo, un fijo para aclarar a los que un sacan de que, que te Es lo que iba a decir, que, que te, te garantiza, garantiza que tienes un mes malo, la empresa te lo no, cubre, ¿no? Sí si puede ser un fijo, tú fíjate, en no empresas, cierto. yo he trabajado en una empresa, en una construcción, eh, una constructora donde me pagaban muy. Ahí pagaban bien, bien las constructoras, sí, sí, ¿no? Me pagaban muy bien. Y que vendían pisos, o... me pagaban mil, mil, trescientos ¿sí? cincuenta euros, me pagaban los autónomos. De y me pagaban, y te pagaban los autónomos, además. Y me pagaban ¿no? un 1% de la venta. De la venta. Que podía ser la venta, ¿cuánto podía ser? Por tener accesibilidad, un, un millón. Un, dineral, un, mes, un mes normal, ¿cuánto ganabas, Carmen? Por... Díselo, ahora que no nos ve nadie ni nos oye nadie. Os voy a decir la verdad, yo nunca he cobrado, Luis, nunca he cobrado comisión. Nunca has cobrado comisión. No he cobrado comisión. Explícanoslo. Yo me marché de allá porque fui a hacer simplemente una campaña. Ah. Entonces, esta campaña que hice, como bien os he dicho, mm. fueron pues, por 1.070 euros, eh, perdón, 1.070 no, 1.070 fueron los gastos de dos días, por 1.350 euros, incluidos los otros ¿Vale? No está, no, ah, está mal. no está nada mal. No está nada mal. El no está nada mal. No está nada mal. Para ir a mi bola, que era levantarme por las mañanas muy disciplinadamente, ir y peinar zonas, sitio por sitio no estaba nada pero pero ocurrió una cosa cuando fui a darme de alta en autónomos a la seguridad social mm. me comentaron mira esa empresa resulta que no pone que vas a trabajar para ella en exclusiva tú eres autónomo y resulta que ahora hay una ley que cuando llevas más de cinco meses dentro de la empresa mm. si sí te echan es como dos meses que son 600 euros, 300 por cada uno dos meses son 600 euros. Digamos que estas leyes, perdona, pero es que, que estas leyes perdona, es que esta leyenda, no hay quien las entienda. Como una pe <ríe> bueno, pero escúchame, ¿cómo está la cosa? Son, bueno, antes no nos daban nada, ahora por lo menos nos dan 600 euros. ¿vale? Sí. Pero si no ponen el contrato, si no ponen, pero estás en si exclusiva estás en exclusiva para la empresa no los vas a cobrar esto lo comento para que la próxima vez que hagáis un contrato aunque sea mercantil con una en empresa esa cánsula, Efectivamente, entonces tiene que poner que, que estás en exclusiva. En exclusiva para. Trabajar. Claro, porque así cobras un finiquito, por así eh, decirlo. Es. Si no pone que estáis en exclusiva, chicos, Exacto. cuidado, Correcto. que entonces no lo cobra ¿no? Correcto. Vale. Entonces, no lo vale. entonces no lo vas a cobrar. Mira, pues ya les hemos dado vale. una buena vale. información. Esto, esto, fíjate tú por dónde, pues sí, sí, de. Muy bien. Así Mira, que no, que no que lo sabía yo tampoco. Es, muy buena. Pues esto viene a lo que comentábamos antes. Cada año cambia un trozo de sí, la ley. Es que está complicadísimo no, en no, España. Claro. Yo he oído que en otros países, que en Reino Unido es mucho más sencillo, por, sí, poner, por ejemplo. Sí, pero aquí estamos un poco. Aquí verde. están, hay no 20.000 detalles. Es lo que tú has dicho antes, que van cambiando cada dos necesitos o dos añitos, van cambiando cosas. Y al final es un lío y si necesitas un gestor que te sí. cobra otro dinero. Ah, bueno, bueno. No, porque no nos eh, nada. Tenemos hecho un vídeo cena. Mucho, Mira, pero no queremos. Carmen, hemos hecho un vídeo hace cena con Gaby, que es un conductor de Cabify, de estos de Uber Cabify. Factura cada, año, cada mes casi 4000 euros. Y allí tú puedes trabajar o como autónomo y los 4.000 son para ti, aunque mm. luego tienes que quitarte los gastos, los impuestos, sí, a la bueno, gestoría, pero, pero bueno, o como está Gaby, que acaba de empezar, que es como asalariado, pero se le queda para él mil oh, no. euros, 1.200. Bueno, claro, pero está. Claro, no, claro, claro. No está mal, 1.200. No, claro. pero tiene unos horarios draconianos que hasta que le hicimos la entrevista. Que no tiene nada que ver. Gaby, si nos ves desde algún lugar conduciendo, saludos, La disciplina muy importante, también lo digo, que, oye, si encima. nos llevamos de tiempo. Tienes una píldora que tú creas importante, lo que tú quieras, pero ya dentro de poco tenemos que acabar. Tenemos ¿Eh? que acabar. Es que ya llevamos 20 bueno, minutos. Bueno, pues para el próximo, para sí deciros que para el próximo vídeo eh, no. que hagamos, os vamos a hablar de cómo empezar y, y de verdad lo engañados que estamos muchas veces cuando salimos a la calle. Cómo te tienes que comportar de verdad. Ser un comercial no es ninguna ciencia de verdad que no. Es ser tú, y de verdad que tú sepas lo que quieres, que salgas a trabajar y que a ti no te dé vergüenza antorte llamar a una puerta o llamar a, eh, eh, a, a un. Buenas tardes a Juan, donde afán. Buenas, tarde, Buenas tardes, Juan. Ella es Carmen, Luis de Prisline, ella es una experta comercial. En el vídeo os ha dado consejos sí, para todos los que queráis ser autónomos. Hoy, sí. hoy es que ha sido un poquito, es que de, un poco movido prisa, para que, para que no se, bueno mancarme pero no por ti eh, porque llegué tarde no yo llegaste quería. muy bien, eso no lo saben, ya... no, eh, no, chicos estaba yo. anunciada a las 19 y hemos empezado a las 19 y dos minutos sí, eso Mira, sí fíjate que... dos minutos y ya se está disculpando, eso sí que es verdad, pero bueno en el próximo vídeo de verdad vamos a comentar muchas más cosas que, que a mí me gusta que sepáis esta vez ha sido así pues sí una introducción, una introducción una sí, introducción para que vean sí, para, oye, hay, para para quitarles verdad, el miedo para quitarles tímido. claro para quitar carmen para quitarles el miedo a ser autónomos Eso aunque es. también tiene sus trampas como la que sí. os ha dicho carmen exacto cuidado con lo de la exclusividad pero, pero, pero yo yo personalmente y luis eh, o luis y yo sí ver, para el burro delante <risa> siempre os vamos a aconsejar lo mejor para que no solamente perdáis eh, eh, todo tipo de miedo ¿Vale? sino para que además sepáis que cuando estáis en la calle estáis trabajando y es lo que tiene que entender primero el que está en la calle el que sale ese es mm -hmm. lo primero que lo tiene que entender el autónomo y cuando alguien te diga señor eh, que usted como va a comisión eh, qué pasa que usted trabaja gratis porque le ir a la comisión no se cree usted que es claro ningún handicap para usted vale que usted paga sus impuestos a la hora de ir a por la fruta a ir a, para, para ir a por el pan, para, mira pues, Juan, Juan, gracias Juan, Juan Perafán dice que sí, sí. muy buen programa, Carmen, que sí, le está gustando mucho. Me alegro mucho, gracias pues, Juan. Pues de verdad, Juan, eh, y a todos los que nos estáis escuchando, de verdad, eh, el próximo será mucho mejor. Yo ya os digo, hoy, hoy estamos un poquito introduciendo de todo la vida del hablar, comercial y, sí de todo lo que vamos a hablar y de todo lo que vamos a descubrir tú tendrás muchas de, muchas anécdotas ¿no? yo tengo, que les puedas contar tengo, mira hoy me he quedado con muchas ganas ¿Sí, de no? contarle cosas Venga diles una rápida venga, venga te concedo un poco más venga un, un venga, venga, venga, más. venga venga <risas> venga luego es que lo ven muy largo el vídeo pero bueno venga, venga. Pero, cuéntales algo cinco minutos una ya que está juan y carmen quiere mira yo he tenido he tenido la ocasión de llegar a una puerta que me griten se pongan hechos una fiera por por temas de recuperación yo he sido recuperadora Recobros, de a los que no pagan defensa. defensa de cartera digamos y he ido a atender a esa persona y esta persona me ha recibido así como un gato y entonces le he dicho con toda la tranquilidad del mundo mire usted fulanito si usted me va a hablar así yo cierro mi agenda y me marcho porque yo vengo a usted a atenderle vengo a ofrecerle ayuda yo vengo a arreglar, a solucionar. Yo no vengo a que usted me grite ni me ponga aquí a parir. Entonces, si ha habido a otra persona que ha venido por delante y, y no le ha atendido como Dios manda, no es problema mío. Pero si es problema mío, tener que venir a ayudarle. Entonces, si usted se comporta de esa forma, ¡La, la, la! Pues me ha pegado un portazo y me he ido. Y tal y que he bajado las escaleras, bajando las escaleras, o saliendo del portal, o incluso ya en media calle, os doy mi palabra, de que más de una vez no podría decir que muchas muchas veces me han vuelto a llamar porque siempre dejó a mi tarjeta y me han dicho perdóneme usted que estaba un poquito nervioso normal es que puede todo lo que pasó usted volver otra claro. vez si no ahora otro día dentro de lo malo te vio buena o sea porque sí. tú vas precisamente a mediar sí. va de recobro sí. claro sí. el otro estará agobiado no tendrá dinero sí, para sí. pagar sabe que lo o debe a, o, o incluso la empresa también Susana que sé que te gustan los recobros a Carmen, no, es que a Carmen también a Carmen también me encanta los recobros recobros Díganos no, no recobros eh, que me gusta recuperación de carteras sí, también ¿no? sí qué gusta... más nombres tiene Carmen sí, recuperar defensa recuperar, de carteras defensa sí. de carteras sí, bueno, me gusta también me gustan esos nombres también. ayudar ayudar y, y, y, y ayudar ayudar a resolver el, el, una baja, el, el claro volver con ella victoriosa y saber que le he dicho al cliente lo que le tenía que decir una verdad como un templo pero voy a contar, bien pero bien dicho muy muy muy rapidita venga en, estuve en un local en el que le dijeron eh, por cierto era una, una compañía de seguros estuve para recuperar una póliza a un comercio y a ese comercio el, el, el, el agente anterior le dijo que le cubría todo entonces el hombre estaba pues hecho porque tenía una porque vale, llegué yo porque me lo pidió además el agente que había hecho la póliza con el propio jefe de equipo vale. Sí, que fueras y tú llegué, que tenías más experiencia y más tablas, no más tablas, no que más, no, y más, más tabla no, que, tenía, que lo haces bien. Vamos, que, que te, conocían, que fuera, pues, sí, oye, te conocía, te conocía. Yo no sé por qué, pero te Entonces me acerqué con esta persona y le dije: Mire usted, Juanito, no le cubre todo, le cubre, no le cubre todo. esto y esto. Usted tiene un capital eso por de pronto y segundo o sea, las vigas del momento aquí son de madera y hace un huevo de tiempo que usted no, no hace eh, reforma entonces lógicamente la, la, la... La póliza que tiene no le pues cubre es, igual, ¿eh? claro, el capital que tiene. Hay que tiene tener cuidado bajo, con las pólizas. Lleva ¿sabes? mucho tiempo sin actualizar. Son muchas cosas, ¿vale? Que tendríamos que mirar más detenidamente. Pero el agua, exactamente que era la rotura que tenía el hombre, Luis no se lo cubría. Yo no ¿Qué lo cubría. pasó que me dijo el hombre? De tal forma se lo expliqué, esto es muy rápido, sí, ¿vale? Es. Pero de tal forma se lo explica el hombre que me dijo el hombre, y esto os doy mi palabra de honor de que fue así, todo lo que os cuente creedme que ha sido así, me dijo el hombre. Mire usted, no voy a dar baja. ¿Del seguro? No voy a dar ya la baja, ya no quiero la baja. Pero sí que quiero que venga usted. Mírate. ¿Qué te parece? Es que un buen comercial lo que hace, ¿eh? Buen... Sí que quiero que me atienda usted. Y que cuando tenga que hacer una política, siguiente. Que venga usted. Próxima, venga usted. Ah, que y que también, cuando tenga claro. problema, venga usted. Un día tenemos que porque hablar de los, del persona, tema de los seguros. Sí, porque yo quiero una persona que de verdad me atienda y que me sepa explicar y me sepa decir sin ningún temor claro es que es hace. muy fácil no esta póliza es muy baratita muy baratita no paga usted nada claro pero luego te pasa el siniestro Ahí es, pues, ese es un mal comercial pues, el que pues, se lo hizo pues el a... que le hizo esa póliza pues aquello ¿no? llevaba aquello, claro. aquello, aquello, de esto te puedo contar anécdotas que me han pasado claro. y os digo una cosa ¿eh? los seguros y eh, las compañías cuando se trabaja dentro de una compañía de seguros puede abrir muchas puertas puede abrir muchas cosas sí, a, a... Sí. Eh, oh, a qué te refieres que tiene mucho mucho networking para trabajo o a todo aquel que trabaja a puerta fría sí sí claro que conoces un montón de gente lógicamente no no mucho... no yo no porque conozca mucha gente es que es que realmente hmm. estás en un mundillo en el que estás vendiendo palabras antes sí, claro. que ofrecer el producto estás vendiendo palabras son todo palabras. todos son no, palabras. Hasta que no ocurre un siniestro, no se ve realmente el satélite Tenemos que cabalcarme, que, que se nos va el tiempo ya muchísimo. Que escucha. Que muchas gracias, chicos, audiencia de PrixLine, muchas gracias a nos Carmen. Nos veremos otra vez. Gracias, claro, nos gracias por habernos escuchado. Y los que no estáis suscritos, suscribiros, ¿vale? Que nos veremos otra vez, como dice siempre Carmen. Un placer, siempre un placer. Vale, muchas gracias, chicos, por habernos escuchado. chao, chao, chao, chao, chao.